Quiero decir. Ahí, ahí estamos. Mira, para hacer esto diferente, ya estamos live. Eh, Le decía aquí a mis compañeros tras bastidores que voy a poner una plena, eh, que nos, envi nos enviaron hace unas horitas, eh, una fanática del, del Facebook Live eh, y de del grupo de las olímpicas. Entonces, se unen ambas, ambas cosas y surge este, este opening. Voy a poner un cantito. Por primera vez, Naturas del Básquet, saben cómo es. Para la Olimpiada, por primera vez, Naturas del Básquet, saben cómo es. Para Olimpiada, por primera vez, Naturas del Básquet por en el corazón para del parque, saben cómo, quiero que fuera para por primera vez. saben Bueno, qué chavales. Ahorita sigo poniendo un cantito más, nos podemos despedir con ella, pero es importante mencionar que la letra es de Margarita Morales Marrero y de Laura Freites, eh, la música también de Margarita Morales, la voz de Melisa Ortiz y están en los pleneros Laura Sintrón y Adriana Santoni. Así que eh, ellos, ellas van a compartir ya mismo, a través. mira, ya Laura lo puso en eh, los comentarios, el enlace para para que la gente vaya por allí por YouTube y, y mire eh, y escuche la canción. Así que dicho eso, nosotros estamos aquí de celebración y nosotras, porque hemos llegado al año de transmisión de, este, de esta aventura eh, y a la misma vez estamos celebrando el logro de, de la medalla de plata de las olímpicas. Así que hemos decidido unir estos dos logros, no sabemos todavía cómo... cómo, cómo <risa> Los, los dos temas se pueden ¿verdad? unir, pero sin duda creo que este, este video, eh, esta música es el pie forzado para, bueno, de alguna manera enlazar ambos temas. Por un lado eh, tenemos a Elga Castro eh, y a Madeline Ramírez, Hola. Eh, es, eh, Madeline eh, es parte de la junta directiva del periódico y Elga es columnista deportiva del, del semanario, así que... Eh, vamos, vamos a estar hablando todos sobre ambos temas. Rafa, buenas noches. Buenas noches a todas. Hola. ¿Cómo quieres empezar, Rafa? ¿Quieres partir el hielo tú o cómo hacemos? Yo, si, si, si quieren que yo empiece, yo empiezo hablando de baloncesto por razones obvias. este <risa> Porque a mí me gusta mucho el deporte, sobre todo, sobre todo el baloncesto, eh, claro, y el béisbol, que es una religión. Eh, y, y me parece que el acontecimiento de, de que la selección nacional de baloncesto femenino no solamente ha clasificado para las Olimpiadas, sino que llegó en segundo lugar en, en un torneo importante como es el AmeriCup, eh, segundo de Estados Unidos, que era el equipo, el equipo favorito, pero eh, el equipo de Puerto Rico eh, venció a... a bueno, a, a todo el resto de los equipos, ¿verdad? A excepción de Estados Unidos, pero incluyendo Brasil, que siempre ha sido una potencia mundial en esta parte del mundo. Eh, y, y es un acontecimiento interesante. Yo recuerdo sobre todo, porque, porque eh, en este programa asociamos estas cosas a otros a otro asuntos, ¿verdad? El equipo, el equipo nacional femenino ganó plata en, en Panamericano. Quizás Elga me, me, me pueda corregir, me parece que fue en el 2011, pero no, no sé, estoy hablando de memoria. Eh, lo, lo que fue eh, realmente notable es que ese equipo, lo, comparado con el trato que se le daba al equipo nacional de baloncesto masculino, eh, era una cosa vergonzosa. Yo, yo recuerdo que el equipo practicaba, el equipo femenino practicaba en una cancha de cemento, eh, porque el equipo nacional estaba ocupando el espacio ¿no? de, la, de las canchas. Eh, convencionales, ¿verdad?, de ese tipo de ligas. Eh, y, y, el, y el baloncesto, o el deporte en general, ¿verdad?, pero el baloncesto siempre ha sido en Puerto Rico como ese espacio en el que, en el que se manifiesta como una, una comunidad imaginada, que es como dicen, ¿verdad?, Benedict Anderson y Eric Hapsbaum, hablando, historiadores, ¿no?, que hablan de, la, de las identidades nacionales. Eh, es de los, de los espacios que tenemos, ¿verdad?, Puerto Rico, para manifestarnos a, a nivel global, a nivel internacional, como, como una nación, ¿verdad?, como una nación eh, eh, soberana en el, en el deporte, en el deporte y la cultura, ¿verdad?, eh, por supuesto. Así que yo creo que, que es muy importante, aun cuando uno no, no, no sea fanático de los deportes, eh, es, una, es un evento importante porque es una de esas manifestaciones en las cuales Puerto Rico ocupa un espacio en el ámbito internacional, ¿verdad?, como, como nación soberana. Eh, así es que yo me, senté, me, me sentí muy, muy feliz viendo, viendo el juego eh, y, como, y como esas cosas siempre las asociamos con otros elementos, el, el hecho de que se fuera la luz al minuto 59 de, de, de estar el, el juego a punto de terminar eh, y la reacción del público y la reacción de las jugadoras, de hecho, eh, para mí son, son fundamentales porque son mensajes más allá del deporte eh, y... Y nada, y es una, una celebración que podemos mantener eh, viva. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. No sé, y Elga, si sí, sí, sí, hablé demasiado ahí y cometí varios errores de fecha y eso. Pero no, no, no, no para nada. Y, y Elga, antes de que tú des tu comentario, porque veo a Madelica ahí que está quizás en la mente de que vienda a ver cómo interviene. <risa> justamente porque Rafa me había dicho este tema de que, uno de, la, de los temas, quizás de los ángulos que pueden atar estos dos temas es esa nacionalidad que se despierta eh, con los deportistas de Puerto Rico, que nos representan. Eh, y eso también tiene el periódico Claridad, tiene algo también eh, que quizás se pueda unir a, a esa nacionalidad. No sé si quieras aportar un poco más de aprovechar esta cultura. Totalmente, eso es así. Desde los tiempos en que se concibieron las páginas deportivas de Claridad, con el uh -huh. Jaime Córdoba y luego heredadas por el gran Elio Castro y todos los que han colaborado con ese espacio. Desde siempre se pretendió que el deporte se viera como una actividad de afirmación nacional. De hecho, fue, eh, fue de claridad y, y, y que se empezó a hablar de nuestro equipo nacional, de la forma en que eh, nos representaban eh, eh, como nación, como país eh, pleno. Y, y, y, y las páginas de claridad desde siempre, desde siempre estuvieron ahí para el comentario político también dentro de lo que es el deporte, ¿no? Eh, y y se, en ese sentido fueron una escuela, una escuela y lo siguen siendo. Elga eh, ha heredado esa, esa tradición eh, en honor a su padre y a todo el legado que él dejó y, y lo ha seguido. Así que me parece que el deporte eh, eh, es una de esas manifestaciones maravillosas que tenemos, esas oportunidades de afirmarnos como nación. Y cada uno de esos juegos, eh, indistintamente de si uno sabe o no de deporte, ver a Puerto Rico en una actividad eh, competitiva de ese nivel, y particularmente pues cuando es contra Estados Unidos, eso no hace nada más que llenarnos el alma, el corazón y, y todo. Eh, el menos nacionalista esa noche lo es, esa noche lo es. De hecho, ahí una medio broma de que a veces dicen, ¿deberían acelerar de las elecciones en medio de un partido de esa naturaleza? <risa> Durante la olimpiada o algo así. Precisamente eso que comenta Madeline se manifiesta o se manifestó en ¿No el Roberto Clemente con esta final eh, que hubo el pasado sábado. Y Elga escribía en, la, en esta edición del periódico una columna sobre el público y el deporte, en este caso el baloncesto. Eh, quizás puedas abundarnos un poquito, Elga, sobre qué, qué hace o qué efecto provoca que la fanaticada esté en un estadio, en un parque y en este momento particular el sábado. Bueno, antes que nada, saludos. Es mi, es mi debut aquí en Clara. Yo colaboré tras bastidores para que cuando honramos a Clemente, eh, el compañero Delgado pudiera estar y estuve escuchándola y, y a veces entro después, si los jueves por la noche, porque enseñaba usualmente los jueves por la por la tarde, pero bueno, saludos a todos los que están viéndonos eh, ahora y los que verán más tarde. Hay, hay varias cosas que quería decir, yo creo que empiezo por lo último, Gabriela, la columna que escribí era una columna que había preparado hace, había empezado a preparar hace dos semanas que fue mi regreso a, a, a un estadio, regresé al Yankee Stadium. Y, y, bueno, para cualquier fanático del deporte, estar un año en, en, en sequía, ¿verdad? Sin ir a, a deporte en vivo, pues, no es lo mismo. Y, y no solo implica un poco que, ¿verdad? La, la, lo que le llaman la luz al final del túnel de la pandemia, pero te, te vuelve a recordar la importancia del deporte, ¿no? El deporte eh, moderno es concebido con aficionados, por eso, Tantas veces el, el, el castigo mayor que le puede dar a un equipo es jugar a puerta cerrada. Sí. Eh, y, y yo creo que aunque yo no desafortunadamente no estuve el sábado en Roberto Clemente, eh, todo lo que leí, todos los videos que vi, yo creo que se dieron varias cosas que demuestran la importancia de que haya público, ¿no? No solo que cuando se va el apagón, los gritos de fuera Luma... Eh, después, es que... es Fui de las que grité, así que. Claro, la puerta cerrada, bueno, sin, sin aficionados y, y hubo deportes sin fanáticos durante la pandemia, eso no hubiera pasado. Me pareció también muy, muy lindo el acto espontáneo, ¿no? De las jugadoras boricuas invitando, o sea, batiendo, invitando a bailar a las estadounidenses como un acto de camaradería y de informalidad y, y de que no sabemos qué hacernos. También es un poco como que, bah, aquí se va la luz todo el tiempo, vamos a bailar, ¿no? Este. Pero también, obviamente, hay esa relación simbiótica que, que por más que se trató de reproducir durante la pandemia con los con la, las caras de los aficionados eh, en Zoom o con los sonidos pregrabados, no es lo mismo, ¿no? O sea, el deporte necesita el aficionado y el aficionado necesita el deporte. Yo creo que eh, es lindo que haya, haya habido este regreso ya sé que antes habían habido algunos eventos con aficionados pero más limitado no y, y dentro de las capacidades estuvo todo vendido el sábado en la noche y demuestra um, lo otro que quería mencionar lo que referencia a lo que Rafa mencionó no el, el ese cambio que se ha visto y yo pienso que falta muchísimo por recorrer pero ese cambio en actitud a la selección a las, al, al deporte femenino en general en Puerto Rico y en especial a la selección nacional de baloncesto porque como Rafa dice no aunque yo estoy contigo, ¿no? Que el béisbol es, es, es, es lo máximo. En Puerto Rico, obviamente, los mimados, usualmente han sido los mimados, ¿no? La, la selección nacional de baloncesto masculina. Y yo creo que ha sido súper importante, ¿no? El, el, el empuje que ha cogido la selección femenina, no solo con la clasificación olímpica. Hay que recordar que hoy por hoy es el único equipo colectivo que está clasificado a los Juegos de Tokio. Y... No solo eso, sino pues, eh, ellas han, ellas representan también todo el empuje que se le ha dado al deporte femenino recientemente con no solo la medalla de, de Mónica, pero todos los logros de Adriana y han bueno, la, un sinnúmero de, de, de atletas puertorriqueñas que realmente han llevado la voz cantante eh, en, en el deporte internacional recientemente, ¿no? Y yo creo que el cambio eh, es mucho del aficionado, pero yo también eh, hago una pausa para reconocer a algunas a a colegas y a algunas colegas en, en la prensa que yo creo que han, han influenciado mucho en cómo, cómo se ve. No, ha habido una discusión de por qué hay que seguirla llamando a las nenas, eh, o sea, hay, hay mucho, la prensa tiene mucho que ver y hay eh, compañeras como Natalia Meléndez, eh, Sacha Costa, distintas eh, periodistas y muchos periodistas varones también que, que han simplemente han, han cambiado el chip ¿no? de cómo cubrirlo y que no sea una excepción, sino que, y que yo pienso que el, el hecho de que haya sido la portada de uno de los periódicos um, diarios del país yo creo que es bien importante. Sin embargo, vimos ayer y Batista eh, con unas expresiones, eh, bueno, agradeciéndole a la fanaticada por el apoyo, pero a la misma vez eh, exhortando a que, que ese apoyo no sea solamente en estos momentos, porque es que viene ya, vienen con una trayectoria de hace años, logrando sí. y alcanzando metas, y entonces es ahora cuando quizás eh, la fanaticada apoya. Eh, ¿Qué otros logros ha habido así? Eh, yo tengo aquí en mis notas, por ejemplo, eh, que vencieron a Canadá. Se puede decir que uno de los logros del Cup eh, que vencieron a Canadá, eh, que nunca le habían ganado ese equipo. Eh, y a la misma vez que también pasaron al premundial eh, femenino. Así que creo que, que esos son dos grandes logros, aparte de que cobró vida Roberto Clemente, como decíamos eh, ya, no, ahora. Eh, pero hay otros logros también. Bueno, de... Eh, de este equipo actual, esos son los logros principales. Yo, se, eh, se, se siente que se pasó un poco la, la fiebre, ¿no? Cuando clasificaron a Tokio, porque pasó un año después. Eh, por, la vida te da ¿verdad? sorpresas y eh, una de las estrellas del equipo Dinamita no hubiera podido ir a Tokio el verano pasado, ¿no? Ya sufrió una fractura y tuvo que operarse y ahora pues podrá ir a Tokio. O sea, yo creo que pues, una una de en la arena, pero el logro principal es la clasificación. Olímpica y verdad, eh, aquí es mi momento, mi momento un poco triste como hija, pero en ese momento muchas de, la, de las integrantes de la selección nacional recordaron a Papi que siempre fue, eh, apoyó mucho, mucho, mucho al equipo nacional femenino y yo creo que es un momento también de recordar a las que vinieron antes, Juanita Rivera, Cusa, o sea, es un trabajo que lleva mucho, mucho tiempo y yo creo que el caso, lo que mencionas de Jerry Batista, pues imagino que a nosotros nos toca no apoyarla solo cuando jueguen en un torneo así grande como Américos, pero hay un, hay un torneo femenino de baloncesto que necesita a público, que necesita auspiciadores y es un trabajo, ¿verdad?, que es de todo el año, como, como sería el caso del baloncesto superior nacional. Así que vienen los panamericanos y como Bien dijiste, el, el, el, el Americop también era un, un clasificatorio al premundial y ese es un logro muy, muy grande. La selección femenina ha tenido bastantes logros eh, que pasan de de redal centroamericano, panamericano, eh, ahora sí. el, el, el, ese torneo. Lo que pasa es que a diferencia del, del como, como decíamos, no, a diferencia de la selección masculina, eh, los, los triunfos del, del equipo nacional de baloncesto femenino pasan por debajo de radar, eh, uh -huh. igual jugadoras como, como María Cusa Rivera, eh, Carla Cortijo, que para mí es de las mejores jugadoras, hombre o mujer, que, que ha tenido Puerto Rico. De hecho, creo que es la única, bueno, aparte de esta de, de esta muchacha, Jasmine, que, que jugó con Indiana, me parece, en la WNBA. Uh -huh. eh, pero Carla Cortijo es de, de esas jugadoras que debería estar al nivel de cualquier eh, atleta, uh -huh. vamos, puertorriqueño. Eh, y, y obviamente apoyo del público y apoyo de los auspiciadores, porque estamos hablando pues, de, de una realidad, ¿verdad? Esto no es, no es otro sistema que, que este, ¿verdad? Eh, hay, hay otras atletas, aparte del baloncesto, hay otras atletas de calidad mundial que, que se mencionan de, de pasada. Yo recuerdo eh, Javier Coulson en las olimpiadas en las que compitió, era nuestra, nuestro abanderado, digamos, el, el atleta de cumbre. Eh, pero ahí está Jasmine Quinn Camacho que es una atleta de calidad mundial eh, que ha ganado el, el, el, la Liga Diamante que es una favorita en las Olimpiadas eh, pero no tiene pues no tiene ese ese ese arraigo que, que tienen los atletas masculinos así que es que es un trabajo que hay que hacer verdad y yo yo pienso que es más es más también necesario que la, los periodistas y las periodistas eh, del deporte pues, eh, insistan ¿no? en, en esas cosas, el ninguneo con, con, con las nenas a mí siempre me parece insoportable ¿verdad? pero pues este, yo no, no trabajo en esos medios eh, porque claro. eso no son ninguna nena eso son atletas atletas, eh, uh -huh. muchas de ellas jugando en ligas profesionales eh, digo Jason, porque el, el apellido se me hace difícil pronunciarlo eh, <risa> eh, único. <risa> este, y y ha jugado en la Liga, eh, en la liga del País Vasco, en la Liga Española Profesional, jugó, jugó en la WNBA. Eh, hay, hay, hay un montón de. Además, que ahí hay también como una, una exposición de la sociedad puertorriqueña en general. Ahí está, ahí está la diáspora, eh, por ejemplo, ¿verdad? En esa jugadora, eh, que muchas de ellas nacieron en Estados Unidos de familia de familia puertorriqueña, igual que pasa ¿no? a otro nivel. Eh, así es que el, el deporte es una maravilla el deporte es, es y en el caso de, de, de, de países que todavía están en lucha de liberación nacional eso es eh, ese espacio en el que uno se manifiesta como comunidad dentro del, del concurso de las naciones eh, eh, ahí me fui como el concurso, el concurso de las naciones, por poco digo que otros están reclaman eso. el concurso de mi de esfuerzo. Mira, eh, este esfuerzo este <risa> este, que yo tengo también una pregunta, ahora vamos a ver cómo enlazamos el tema de Claridad y a mí me parece que otra estamos manera hablando que... de Claridad, no tiene o que claridad. decirlo estamos o sea, hablando del periódico Claridad otra manera es quizá eh, esa lucha contra viento y marea que tanto el grupo del que estamos hablando, las Olímpicas como Claridad han dado eh, para obtener su sitial y estar presente eh, en en estos momentos, en la actualidad. Eh, Madre, creo que tienes una lista por ahí de las cosas que ha hecho Claridad en este año y medio pandémico para mantenerse presente en la virtualidad que nos acoge. Así que creo que, que el Facebook Live sin duda es una de esas actividades que hemos llevado a cabo para mantenernos presentes. ¿Qué otras? No, no, sin duda. Eh, bueno, vamos a empezar por la, A la Clara para celebrar el cumpleaños, eh, porque la lista es bastante extensa, sin duda. Eh, cuando, cuando yo pienso en el proyecto de la, a la Clara, lo vinculo directamente a la historia de Claridad. Eh, cuando, cuando uno lee la historia de Claridad o escucha a los fundadores y a la gente que estuvo muy cerca en el año 59. Eh, uno se, se percata de la gran cantidad de evoluciones que se procuraron en el tiempo. Eh, claridad, y esto es más bien para el que no está tan relacionado y está conectado. Eh, claridad surge como un boletín en el 59, ¿verdad? con Juan Mari Bras y César Andreu y un grupo de talentosísimos eh, creadores. Eh, y, y ese boletín estuvo eh, circulando hasta el 60, cuando se convirtió en mensuario, en mensuario, ¿ok? Eh, y luego en el 61 fue semanario. Y luego en el 72 fue bisemanario. Y estoy leyendo de mis apuntes, no es que me sepa estas fechas de memoria, es que es extraordinaria la cronología. En el 72, edición bilingüe, que, que circulaba en los sectores donde había diásporas organizadas en Estados Unidos, cuatro páginas, Español en inglés y la insertaban en el Claridad Semanal y la eh, corrían por las ciudades. Luego fue diario en el 74 y de eso hay muchísima eh, anécdota desde la edición histórica de los 100.000 eh, ejemplares hasta el momento en que se vuelve a convertir en semanario en el 76. El Enrojos nace en el 74. Y en el 96, Claridad se convierte en un medio de comunicación ya no custodiado ni por el MPI, que fue quien lo fundó, ni por el PSP, que heredó esa eh, tradición, ni por el, MPI, el nuevo movimiento independentista, sino por una junta de independentistas independientes. O sea, uno se da cuenta de toda esa evolución y cómo eso fue impactando las formas y maneras de producir un Claridad, hasta que llegamos a los tiempos modernos con la web, que fue en este caso en el 2019. Obviamente, la pandemia nos obligó a acelerar un montón de proyectos que ya teníamos pensados. Particularmente, el Clara era uno que no, no es que supiéramos que iba a ocurrir, es que veníamos pensando desde el año pasado, cuando celebramos el 60 aniversario, en hacer un podcast. Compramos sí, sí. el equipo, nos lo tornaron y todo. Y están allí en claridad, a la espera de que incursionemos en, esa, en, esa, en ese segmento. Viene la pandemia, naturalmente tenemos que dejar de imprimir porque no había dónde colocar el papel ni quién lo comprara. Así que surge eh, la oportunidad de incursionar fuertemente en las redes sociales. Y todos los que estamos aquí, con excepción de Elga y Arida Millán, nuestra directora, con este este formato. Y nos presentamos, madre ah. perdona que te interrumpa, ah. nos presentamos el 25 de junio del año pasado, Rafa, Alida y yo, eh, y ese live es memorable y pueden revisitarlo en, en YouTube porque Alida estaba un poco preocupada y, y no sabía que estábamos en. Al aire ya y, eh, bueno, nada, así que estamos como expertos e inexpertas en, en este espacio y ya ha ido evolucionando, creo que, que hemos ido logrando el cometido. Así que ya de ahí para acá ha, ha habido 44 eh, transmisiones de temas variados, diversos y de personas, personalidades eh, distintas también eso puedes hablarnos un poquito, a Madeline, porque creo que una de las intenciones también del live es abrir eh, a nuevas voces, ¿verdad? Eso lo tenemos como una de, de, la, de las ideas del live. Exacto, darle oportunidades a voces diversas, eh, experimentadas, autorizadas, y también a sectores que no típicamente tienen acceso a estos medios, ¿no? Eh, y un poco la idea de La Clara es, vamos a hacer un Facebook Live semanal liderados por Rafa, Acevedo y Gabriela eh, eh, Ortiz, eh, y, y que fueran temas que no necesariamente estuvieran como portada en claridad esa semana. Pudiera ser que coincidieran, pero eh, no necesariamente tenían que ser así, porque un poco lo que queríamos era que respondiera a, a lo que estaba ocurriendo ese día o el día antes también en el país. Y que fueran combinaciones de temas hard news, como le llamamos en la agenda periodística y también temas de cultura. Pero lo cierto es que cuando miramos el, el temario de, los, de lo que hemos hecho hasta ahora, eh, hemos cubierto un abanico extraordinario de temas de político, los más, obviamente, los más sintonizados, que como parte del deporte nacional, la política, han sido los políticos, ¿no? Eh, el de Dalmao, el de María de Lourdes, el de Mariana, el de Manuel Natal, los más sintonizados, sin duda. Hemos tenido también eh, varios bien buenos de carácter internacional eh, porque queremos provocar esa conversación también, porque no es necesariamente lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. El tema de Haití, el tema de Colombia con el paro, eh, han estado ahí. El tema de las elecciones en Estados Unidos que... Yo, yo recuerdo algunas personas me dieron nosotros claridad hablando de eso, pues, pues cómo no, si las elecciones en Estados Unidos eh, son fundamentales para el que hacer político nuestro, ¿verdad? y En ese sentido, Madre, estuvo también con nosotros el congresista Luis Gutiérrez hablando también sobre sí. lo que aconteció el 6 de enero, el Día de Reyes allá en, en el Congreso, sí, sí. porque... Exactamente. Saltar eso. Y relacionándolo con nosotros, trayéndolo y cuenteándolo a Puerto Rico, <risa> eh, que es fundamental en ese sentido. El tema ambiental, el tema cultural. Rafa va a explotar si no decimos este nada del tema cultural. Ha estado... tranquilo. <risa> está tranquilo. Está tranquilo, está eh, <risa> tranquilo. Presentaciones de libros que eh, eso no es necesariamente la norma. Eh, la semana eh, antipasada tuvimos una, una extraordinaria intervención. Eh, del de compañero Luis Negrón, con, hablando de su libro eh, Mundo Cruel. Y, y, y bueno, el tema ambiental que, que también es, siempre ha sido importantísimo para Claridad. O sea que nos ha dado la oportunidad de llegar a, a un sector también de personas que no necesariamente leían Claridad, que no necesariamente estaban al tanto de cómo hemos evolucionado en el tiempo y para qué fue creado este medio. Eh, y ha sido una oportunidad extraordinaria que yo la veo funcionando y desdoblándose eh, por largo tiempo me parece que la, la cara va a trascender la pandemia y, y va a tener eh, otras formas de seguir evolucionando en el tiempo me Mira madre, bien. antes de que continúe, Rafa uh -huh. eh, y Elga también que de, de, de su posición de, de persona que mira, que sintoniza de audiencia eh, ¿cuál sí. ¿cuáles son memorables o cuáles recuerdan no sé, Rafa, bueno, en esa parte temas que se le quedaban a, a Madeline. Para mí, Cabanilla. Yo iba a decir Cabanilla y Delgado. <ríe> ¿Y, Mami, no, claro, claro. Cabanilla, ¿cuál? Dijiste, Delgado. Carlos Delgado, sobre Clemente. Claro. El y sí, claro. sobre Cabanilla, sí. Cabanilla fue un palo, porque fue al principio, fue de los primeros ah. live, lo tuvimos como en dos ocasiones. Eh, en una se nos, no, se nos interrumpió sí. la... La transmisión sí, sí. y él, como quiera, accedió y estuvo dispuesto otro día a pesar de su agenda, porque para eso estaba en los medios él eh, haciendo una gira mediática y sacó de su tiempo para estar con nosotros. Y de hecho, eh, en YouTube eh, es el live que más eh, han revisitado y visitado a las personas. Eh, ¿Cuál otro recuerda, Rafa o Elga? Bueno, bueno Elga ya dijo. El, el, el de Cabanilla sobre todo por, por, porque estábamos comenzando y, y hubo esa dificultad técnica, y Cabanillas, como quiera, insistió. De hecho, en algunas ocasiones estuvo, estuvo bastantes minutos él, él solo en la transmisión, y eso sí. estuvo. Pero igual que Elga, para mí el de. El, digo, estaba participando, ¿no? Pero el de, el de Carlos Delgado, este por lo que decía al principio, ¿verdad? A mí me encantan los deportes y Carlos Delgado es uno de esos, de esos atletas que uno puede decir, ese ese es un, uno de esos atletas que representa o sea, que, que cuando uno piensa en un atleta puertorriqueño pues quién mejor que Carlos Delgado verdad? que hizo su protesta simbólica en los juegos de pelota, que eso es uno de los deportes más conservadores eh, a nivel, quiero decir, verdad de, lo, de quienes administran el, el deporte es el, el béisbol, ¿verdad? son las grandes ligas que a veces usan uniformes militares que hacen ejercicios militares que, que es, una, es bastante conservador, pero eh, tipos como Carlos Delgado eh, pues ese conservadurismo lo ponían verdad en, en crisis. Así que hablar con Carlos Delgado fue tremendo, un, una, una experiencia nítida. Mira, pues, otros temas también, la UPR, hemos traído aquí en varias ocasiones el tema, el UMA y el contrato este nefasto, también los camioneros con la situación en el alza de, de las tarifas, el transporte marítimo hacia Vieques y Culebras. Así que ha sido una gama de temas eh, y yo también he aprendido muchísimo, con, ha sido una escuelita para mí en esta preparación para, para cada live. Y en temas históricos, a mí creo que merece la pena resaltar a, a Lares y Filiberto ríos con Papo Sebarra. Mm -hmm. Creo sí. que fue uno de los que a mí más me gustó porque tuvimos de primera mano a, a una persona que estuvo en esos días y que, que era amigo de Filiberto Ojeda Ríos, así que ese live merece la pena resaltarlo. Hemos tenido eh, también lives que son el equivalente a conferencias magistrales. O sea, yo recuerdo el, el de Moscoso eh, y el mismo de Papo Segarra, eh, por lo, lo profundo, por lo, lo, lo sustantivo eh, y por lo revelador, el de Papo Segarra. Yo recuerdo ese día la gente escribiéndome en privado, pero ¿Qué es esto? ¿Esto es un descubrimiento? ¿Esto es una notición? Eh, está, ¿Está bien que estemos hablando de este tema? Eh, sí. sí, era, sí. Pero, yo estuve medio no, ¿no? Había miedo, y, había y, miedo. Y, había y, miedo. Había miedo él estaba siendo profundamente transparente sí, sí, eh, sí. y presentando datos que yo recuerdo nunca antes fueron presentados así tan públicos. Eh, obviamente con todos los cuidados y con todas la, eh, las reservas que son propias de esos temas, pero a la misma vez eh, muy didáctico Yo lo recuerdo como una de esas experiencias que, que uno quedó así como, eh, como uno se queda medio pegado no es, y ha habido algo de eso. Eh, el, el Alaclara ha sido también hasta una escuelita en términos tecnológicos. Yo recuerdo los primeros Alaclara fueron dolores de cabeza en términos, de que no sube, no baja, está, se congela y, y había todo nace de problema. Eh, el, el, como dijimos ahorita, el del doctor Cabanilla, varias veces tuvimos que intentarlo y era que como nosotros eh, estaba el país aprendiendo a cómo producir esta, esto, estos shows, eh, porque que si la internet es fuerte, que si no es fuerte, que si búscatela aquí, que si, todas esas cosas le hemos aprendido con la pandemia eh, y, y bueno ya de la clara, pues es eh, modelo. Incluso L. la clara misma sufrió una evolución y salimos de Zoom y nos metimos al, al sistema de Spring Yard y de pronto como que era un mini documental y eso se lo debemos a Gabriela que se puso a explorar ahí en nuevas formas eh, y ha sido también un mecanismo para mantener a la gente conectada con claridad atraer nuevas audiencias y también de apoyo comercial, porque no hay que olvidar que Claridad no subsiste sin el apoyo de la gente que lo respalda económicamente. Cada una de las iniciativas que hemos desarrollado en la pandemia busca el objetivo y persiguen el objetivo de mantenernos presentes y relevantes e incidir en el diálogo público al tiempo que llegamos dinero para viabilizar el proyecto. Sí. Eh, y más este año. No habiendo papel, el reto ha sido monumental. ¿Cómo hacemos para.? Alguna gente habla de monetizar los recursos, pues es un poco lo que hemos hecho. Y así rápidamente, si me permiten, eh, quiero ir sobre cuáles son esas otras cosas, más allá de a la Clara, que hemos hecho este año eh, para mantenernos eh, presentes. Eh, están. Bueno, la web. La web también sufrió un cambio en medio del año pandémico y vino con una nueva cara, más moderna, más actualizada. Eso se lo debemos y tengo que decirlo muchas, muchas veces. El compañero Alejandro Molina, que se echó eh, sobre sus hombros este proyecto junto con Alida y dieron eh, con una nueva forma de proyectar la web de claridad, porque ese era el medio eh, a raíz de la pandemia y sigue siendo. Empezamos a producir unas ediciones temáticas un poco como respuesta a la gente que nos llamaba, a la gente un poquito mayor que no entra a la web y que no entiende de Facebook. Eh, necesitamos papel, necesitamos tocarlo. No, entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues, produjimos este documento sobre bases mensuales y ya vamos por seis. Son ediciones temáticas extraordinarias que están a la venta y que si usted quiere suscribirse, eh, Gabriela nos está haciendo el favor de poner cómo se hace para sí. ello, pero es eh, una forma de apoyar el Claridad mensuario, si se quiere, eh, recordando una de las etapas de evolución de Claridad. Eh, también incursionamos en el formato de la, lo que llamamos el ISU, que, que no es otra cosa que el Claridad página a página, pero digital, usted lo ve moviéndose si usted tiene obviamente eh, la tecnología para ello. Esa es un, una edición digital que estamos vendiendo también y que eh, ha tenido un buen, eh, una buena acogida eh, y son eh, las páginas que típicamente veíamos en papel, pero ya en un formato digitalizado que también te permite eh, compartir, que es la ventaja grande que tiene todo lo que es digital, ¿no? eh, Y bueno, ya tanto relacionado al periódico como documento, eh, así como lo hemos dicho ahora, durante la pandemia también pudimos y podemos eh, estamos todavía en pandemia, pero sobre todo hablo del, del tiempo pico, producir dos conversatorios, que esos eh, son proyectos que siempre mantenemos eh, en claridad también. Produjimos el conversatorio relativo al proceso constitucional de Chile con compañeros periodistas de Chile y fue muy bueno, moderado por nuestro corresponsal en Cuba, Luis de Jesús, que también es uno de los logros eh, producidos en pandemia, ¿no? Que, que tuviéramos esa persona reportando desde Cuba. Y la, el otro conversatorio ya fue sobre Cuba propiamente y todo el proceso de vacunación, que eso hace apenas un mes. Eh, y fue <risa> extraordinario porque ahí nos conectamos con Cuba, un poco rompimos el bloqueo eh, y nos atrevimos y lo logramos. Y fue extraordinaria conversación en términos eh, sustantivos y, y científicos y, y sociales también. Cerramos el Festitón, que fue un festival digital. Tuvimos dos horas ahí eh, con una oferta musical, cultural muy buena. Desde la respuesta, ese evento logró mil dólares. Eh, y no nos costó nada, no nos costó nada. Eh, aprovecho para decir que el Festival de Claridad 2022 ya tiene fecha y es del, uh -huh. 24, del 24 al 27 de febrero como siempre, el fin de semana de febrero. Así que estaremos próximamente hablando sobre eso. Así que nada, nos hemos mantenido activos. Yo creo que eh, cuando se mira a los medios de comunicación, que muchos sufrieron tanto o más que nosotros, muchos desaparecieron, creo que el modelo de claridad con toda esta diversidad que he relatado aquí eh, es único. Y cuando se escriba la historia del 70 aniversario, está en es la del 60, la del 70, este año lo van a tener que ejemplificar como uno de los más activos en resistencia y en lucha continua. Yo estoy bien feliz. <risa> Elga también me decía en mensaje de texto que estaba bien contenta por la invitación que le habíamos hecho para participar. Y entonces aprovecho para hacerle una próxima pregunta y volviendo al tema de, de las olímpicas. Este, tras la medalla de plata en, en el Américo. ¿Qué, ¿Qué espera? ¿Qué le espera a la selección en, en Tokio? ¿verdad? ¿Qué de, puedes comentarnos bueno, sobre eso. Antes de eso, yo voy a, a darles eh, las gracias y saludos a, a, a, a mi otro colega que escribe, que nos alternamos todas las semanas, Javier Golbea. Ha sí. puesto varias informaciones en el chat. Sí, es cierto, pero, es, no, es en cierto. Alguna, bueno, en alguna bueno, actividad bueno. Con, con Sasha Costa, pero él nos recuerda que... que a este premundial solo clasificaron tres equipos, ¿no? El américo es un torneo en sí, pero también era clasificatorio y fueron Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. O sea que deja fuera Brasil, que es una potencia no americana, sino mundial, ¿no? No es solo del continente. Pero ahora mismo lo que nos espera en Tokio, um, si me das un segundo te busco el equipo. Me acuerdo el grupo que nos tocó, me acuerdo que es un grupo bien fuerte, eh, lo busco, no me no, da nada, nada, nada, nada problemas técnicos. Me da miedo mover la pantalla a donde lo tengo y mirar cuando vuelva. Mira, a mover la yo, jornada, no. lo hago. Estuve leyendo que yo creo que se enfrentarán o tienen la posibilidad de enfrentarse a Australia, Bélgica, China, que son equipos sí, que, exacto. Ese que, es que están entre los 10 mejores del mundo. Así que, que no es fácil lo que les espera, pero igual eh, han mostrado ese calibre que tienen. Si sí, recuerdo Bélgica y China, y ahora mencionaste Australia, si nos tocó un grupo muy, muy fuerte en el sorteo, eh, el sorteo fue hace un par de meses, eh, y me acuerdo, me acuerdo lo que se transmitió en Puerto Rico, este, es un equipo, es un, un torneo, o sea, un, un grupo muy difícil, y, y nada, o sea, uno no quiere asumir la actitud de que el logro es llegar, pero el logro llegar, pero yo creo que el proceso es lo importante también, ¿no? Yo, o sea, la experiencia de ir a los Juegos Olímpicos va a ser fenomenal para ellas y para ¿verdad? el equipo técnico y para nosotros como país, pero yo creo que lo que, volviendo un poquito a lo que Rafa mencionaba previamente, todo lo que ellas han logrado en el proceso, yo creo que es lo que hay que valorar muchísimo, ¿no? No, no solo lo que pasó en el Americop, sino lo que pasó en el clasificatorio y lo que <ríe> esperemos que pase post Juegos Olímpicos, ¿no? porque ya una vez tú vas a un juego olímpico, ya eres olímpica para toda la vida, ¿no? Y para, para ellas, las 12 eh, jugadoras y el equipo técnico, yo creo que lo que viene después puede ser puede ser importante, no solo con el premundial, sino los torneos que vengan después, ¿no? eh, eh, los Panamericanos y otros torneos. Y bueno, y también ellas dividiéndose y participando en otras selecciones, por ejemplo, Onir, Jennifer Onir ya anunció que va a estar en, en Rusia, ¿no? en un equipo en Rusia jugando. Sí. Sí. Eh, yo creo que, yo quería mencionar ahorita, eh, cuando estábamos hablando de, de, de la importancia del, del equipo, pero no solo de ellas, ¿no? sino de, lo, de cómo ha habido un cambio en referencia al deporte femenino en la isla y cómo todavía estamos a años luz de lo que debemos llegar. ¿no? No, yo creo que Rafa mencionó, bien importante, ¿no? Lo de los auspiciadores, ¿no? O sea, que hay, hay, hay varios factores, ¿no? Es la es la actitud del fanático, es la actitud de los medios, ¿no? De, de llamarle a las nenas o simplemente no darle la misma cobertura que a lo, que al equipo nacional masculino, o visa-visa a otros deportes, ¿no? O sea, todavía cubrir más al indoor en los Mets que, que lo que ellas hayan, hayan hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero yo creo que también es bien importante en, entender que se está dando esta discusión a nivel internacional, ¿no? Se está dando en muchas, en muchos aspectos, ¿no? En, en todas direcciones. Se está dando la batalla salarial, que en, en Estados Unidos se está dando, se dio en, de manera legal o de, una, de una vía legal ¿no? del equipo nacional a femenino de fútbol, demandando a su federación, a su propia federación por la equidad salarial, se ha dado la equidad salarial, se ha peleado la equidad salarial en distintos deportes, ciclismo, tenis, um, surfing, en distintas partes del mundo, ¿no? Y eso es un aspecto puramente económico. Y hay otros aspectos que son, no son tangibles, ¿no? O sea, ¿qué, qué portada le pone Sport Illustrator o el New York Times, o qué titular pone ESPN, o qué, qué decide hacer el nuevo día el domingo? Es algo que pues lo controlan los medios, ¿no? y medios privados Y yo yo yo no sé si es porque estoy insertada cada vez más en el mundo de los medios, pero realmente bien, bien importante la cobertura. Desde cómo lo llamas a las atletas, a, a, a dónde pones el titular, a, a cuánto le dedicas de las páginas deportivas. Es, tiene mucha influencia porque pues, la gente tiene trabajos, tiene cosas, y no todo el mundo está cubriendo... 25 deportes todos los días, ¿no? Cuando lleguen los Juegos Olímpicos son 33 deportes que uno tiene que estar viendo. Y, y pues, uno es consumidor de, de, de noticias. Así que yo creo que la, la batalla por la, por la equidad en el deporte se da en muchos aspectos y me gusta eh, ver lo que estoy viendo en Puerto Rico, que aunque no tú no dirías bueno, que es, que es una lucha principal en la isla, sí yo creo que quizás de una manera... ¿cómo puedo decir? Eh, no directa, ¿no? De una manera directa, yo creo que distintas luchas feministas que se han ido dando este año por distintos motivos, ¿no? De, de, de, de muchas, muchos casos muy, muy tristes de violencia de género a, a, a discusiones que antes no se tenían, yo creo que de alguna manera inciden en el deporte y como Rafa decía, el deporte siempre es como el microcosmo, ¿no? Es, es una expresión de, de lo que pasa, es, es inevitable. Tanto así que se va la luz en el juego, ¿no? O sea, siempre va a ser un reflejo. Yo creo que es importante verlo en, en ambos lados, ¿no? Cómo, cómo, cómo eso pasa con referencia a lo que está pasando en el resto de la isla y de y después también insertarlo en otras luchas que se están dando en muchos países. O sea, lo que está pasando en el fútbol femenino suramericano es increíble y honestamente... Me vine a enterar muy, muy tarde y, y hay, hay podcasts femini, feministas de deporte aquí en Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas pasando que yo creo que, que indirecta o directamente han, han ayudado mucho a, a, a este a este cambio que vemos poquito a poquito. Mira, Madre, antes de preguntarte qué es lo próximo que, mm. que viene, eh, claro, porque siempre hay que mirar al a mm. futuro cercano. Eh, a mí me gustaría que Rafa y Elga nos comenten qué piensan, cuáles son la, las jugadoras más destacadas eh, de nuestro equipo. Eh, de, ¿De este equipo? del, del, del eh, de esta bueno, A mí me gusta mucho, eh, perdona, Elga, es que me no, entusiasmó no, con no, el no, deporte. No, eh. yo, de los juegos, se me hacía súper difícil encontrarlos porque no, no los estaban dando. En, lo único que yo tengo aquí es Guapa América, así que era lo, lo, lo que ponían en internet. A, a mí me gusta mucho Salamán porque es como una bujía, es como yo claro. yo yo digo, es como como si fuese barea, ¿verdad? Que es un jugador de baja estatura relativamente, ¿verdad? Yo, será más alto que yo. Eh, Salamán es esa jugadora bajita uh -huh. pero es una bujía, cuando ella entra el equipo acelera, ¿no? Eh, O'Neill me parece una buena jugadora, tiene un buen tiro. Eh, Jasmine. Eh, Jasmine. Jasmine es, es, es, es bueno, es profesional, este... Eh, pero, Benite, a mí me gustaba venir eh, eh, tirando de tres. Así que. Sí. El, el, claro, yo, yo pienso jugadora de baloncesto y yo creo que, que, que no, hay, no hay una mejor jugadora de baloncesto que yo haya visto que, que Cortijo, que ya está retirada, ¿verdad? Pero pero para mí eso, eso es un ejemplo de una jugadora espectacular, rápida, manejo de bola, buen tiro, agresiva. Eh, que debería ser como un modelo de, de, de, de baloncesto femenino en, en Puerto Rico. Eh, otra, otra eh, Amanda Serrano, por ejemplo, que es una boxeadora que ha ganado más títulos que, que Tito Trinidad. y Más títulos que ningún plan, no fue un y, que no fue un hombre. Y va a decir que Tito y Coto juntos. Y, y, ¿Y quién habla de, de Amanda Serrano? Eh, o, o se dice sí claro pero no tiene la competencia que tienen los boxeadores pues tiene la, la competencia de las boxeadoras que hay o sea, es lo mismo ¿no? este, sí es, pero es un, es un proceso como dice como dice Elga verdad todavía estamos a, a una, una distancia enorme verdad para equiparar el, el seguimiento que se le da al, al, a las atletas eh, algo ha mejorado Natalia mucho me Pamela también bueno, era... me Laura cuando, cuando Rafa habla de, de Carla, y a mí me encanta Carla, y yo creo que hablando ahorita de la cuestión eh, comercial, me, me gusta mucho que ya haya ahora ¿verdad? incursionado al mundo de hacer sus propias tenis y, y está haciendo cosas. Eh, si, sigue reinventándose, ¿no? Ahora que se retiró, pero... Yo creo que es importante que yo me crié con Cusa Rivera, era súper amiga de papi, y yo creo que Cusa rompió mil barreras porque también estaba la cuestión de, de que era de afuera, ¿no? En, es, en ese tiempo donde, donde sabemos desafortunadamente cómo se veía la diáspora en Puerto Rico, ¿no? Y yo creo que, que, que, que Cusa fue bien importante, ¿no? Yo creo que fue la primera que fue como una estrella en la NCAA, etcétera, etcétera. Yo, yo pienso, ¿no? Eh, criando yo una niña... Una niña, criando una niña, pienso que muchas de estas cosas, volviendo a, a, a las distintas maneras de romper barreras, es como tú visualizas, como, como viendo a ellas, ¿no? tú rompes la barrera naturalmente, ¿no? Como tú desmitificas que es, que es una excepción que haya una muchacha jugando baloncesto, que ¿okay? ella es una excepción que haya, que haya una muchacha um, representando a Puerto Rico en baloncesto. Y, y claro, yo yo creo a mi hija pues enseñándole eso y, y enseñándole a Natalia narrando un juego y, y, y poco a poco pues, así, uno, así uno hace el cambio. ¿no? Yo, yo aspiro siempre a que esa generación va a ser mucho, uh, va, va a tener muchas menos barreras que, que siempre uno las tiene, pero muchas menos barreras que la nuestra y yo creo que ese es el trabajo mon, monumental que están haciendo ella y que está haciendo verdad también eh, incluyendo a Yeri Batista y al equipo técnico que es simplemente eh, exponer ¿no? a la población, que haya una niña de, de cinco años que se sienta que, que, ¿por qué? Porque hay que hacer gimnasia, ¿no? Quiero jugar baloncesto, como como que vea a Pamela y diga, esa es mi heroína, ¿no? Yo quiero ser como Pamela. Y yo creo que eso, ese es el trabajo bien importante. Yo, eh, hablando, ¿verdad?, de, de cuando nos reinventamos, aunque no, no es el tema de, del momento, pero cuando, o sea, cuando, entre las mil cosas que Madre estaba diciendo cuando empezó la pandemia, yo digo... Se acabó el deporte. ¿Qué hago? No tengo salida. Llamo a Lidia. ¿Qué hago? <risa> <risa> no, ahí sí que no había nada. Y ahí se me ocurrió la idea de las entrevistas. No llamé a mi mamá que había hecho algunas entrevistas. Y Alida pues, me dijo: Alida dice que hacía todo. Es la mejor jefa del mundo. Por eso yo siempre digo. Este. Y, y la primera entrevista fue a Natalia Meléndez. Eh, y. Y ella, además de ser una gran eh, periodista deportiva, pues, ¿no? fue Una gran baloncelista, um, de, tanto baloncesto nacional como nuestro equipo nacional. Y a, a mí me, me, me impactó mucho y me gustó mucho su historia de cómo ella llega a, a jugar baloncesto y cómo... Bueno, como ella ella lo veía normal porque le gustaba, ¿no? Veía a Fico López, decía, yo quiero ser el Cinco, yo quiero ser Armadora, yo quiero ser Fico. Y para ella era una cuestión, hermano, tú, uno ve la televisión, pues uno dice, pues yo quiero ser como Alessandro Casio, no sé, yo quiero ser como Wonder Woman, ¿no? Sí. Hasta que llega una cancha y le empiezan a quitar las cosas, o porque juega, para no bueno, ser si esto, es de, eso es de nene, eso es, eh, eh, o sea, un montón de, de cosas feas, ¿no? Eso es de lesbiana, cosas, cosas feas no por lo que son, sino que eran insultos y ella no entendía cuál es el punto, o sea, yo, yo siempre quería jugar al o consejo, yo quiero ser fico ¿no? Yo quiero jugar vamos a los por qué ¿Por qué se veía raro, no? Obviamente estamos hablando de hace 20 años y yo creo que eh, claro, ella, ella veía todas las jugadoras con las que nosotros crecimos y yo creo que ella eh, eh, eh, es un ejemplo de lo que de lo que, de lo lo que que ahora a una niña mucho, se le debe hacer mucho más fácil en estos días después de la Cup decir, Dame la bola, yo voy para cancha a jugar, sea con nena, con nene, con lo que sea, ¿no? Y yo pienso que ese es el, el, ese es lo, el beneficio mayor, ¿no? Obviamente llegar a los Juegos Olímpicos es, es el premio, pero hay muchos otros otros premios que yo creo que ellas van a, a ir dando ¿no? como país. Miren, en esa misma línea, Claribel Millán nos comenta que también le dieron oportunidad en este Américo eh, a, arbitra, a mujeres, ¿verdad? Que, que arbitrea, así que eso es destacable también, esa misma línea que comenta, Helga. Eh, bueno, Madre, por ahí está pasando un cintillo sobre el documental que se produjo para celebrar el 50, no, el 60 o 61, ¿verdad? Era. Eh, 60, 60, 60, 60, Los 60 años de claridad. Ese documental está disponible todavía a través de la plataforma de streaming Vimeo, rentándolo, alquilándolo por 5 dólares, creo que es, te da acceso por 48 horas para que se pueda ver pero tú ahorita mencionaste algo que es un, un próximo paso. Sí, es eh, que estamos eh, considerando la idea muy, muy fuertemente eh, de presentarlo nuevamente, presentar ese documental nuevamente, porque un poco a petición popular. Mucha gente <coughs> ha dicho que prefiere verlo en un teatro como lo hicimos cuando lo lanzamos, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuándo, ¿dónde fue pues, para sí, refrescar el, la el, memoria de la interamericana? Uh -huh. Sí, y de la Universidad Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Eh, y allí eh, lo presentamos y ahora eh, estamos considerando la idea de hacerlo en un espacio tipo teatro eh, más comercial, así que habremos de, de notificar sobre eso próximamente, se están definiendo los detalles en estos días. Eh, ya dije lo del festival para que vayan separando esa fecha que es la, la, la época tradicional del festival, el último fin de semana de febrero. Eh, así que próximamente vamos a estar informando también sobre ese particular. Y bueno, eh, un poco respondiendo también a la pregunta que nos hacen todos los días de cuándo volvemos al papel, eh, eh, porque ¿verdad? Eh, eh, es una pregunta súper válida y, y eso es, también es algo que se está evaluando al presente, para un poco eh, identificar el mejor momento para ello, eh, sin dejar de hacer todo lo que estamos haciendo aquí, porque hay muchas de estas cosas que hemos e explorado en el año pandémico que, que creemos que van a, que van a sobrevivir a, a los tiempos. Así que nada, lo que resta es que se mantengan pendientes a, a la idea que, que va a seguir generando noticias de, de nuevas evoluciones y nuevas formas de conectar. Eh, así que. Por ahí vienen cosas chéveres. Mira, en los últimos minutitos que nos quedan, a mí me gustaría hablar de, de bloopers que <risas> han ocurrido eh, en este año. Eh, yo no sé si Rafa tenga alguna anécdota graciosa, aparte de la de cabanilla al principio, eh, pero no sé si recuerda algún blooper en mi caso. Yo a Luis Gutiérrez le dije a Luis Negrón. <risas> Insistiendo decirle a Luis Negrón a Luis Gutiérrez eh, sin tener en cuenta ¿verdad? Que, que luego vendría también Luis Negrón a este espacio. Eh, hablamos sobre los errores técnicos al principio, los problemas técnicos. Yo creo que eso todos hemos pasado por eso en esto, en este año pandémico. Eh, pero ¿algún, algún incidente, Rafa, no, yo par, par de veces que, que todavía no sé que está, que está ya el, el, el live y hago y hago un anuncio de eso, de, qué sé yo, claridad, atendida por su propio dueño, Alida Millán y cosas así, este, que, cuando porque yo no sé cómo, cómo empieza el live, o sea, para mí ver, ver el cintillo pasando, yo soy del yo soy siglo pasado, ver el cintillo pasando me marea, así que yo no miro. Otra cosa que no sea las caras de los entrevistados o, o la cara de Gabriela, ¿no? Para no para no confundirme. Bueno, pues eso, sí, eso, yo acá me entero porque en un pedacito arriba dice cuando nos vamos live por eso, pero igual nunca le he cogido el piso. No, no, no, porque... no, Marlona, ante, ante tu pregunta, hemos tenido bloopers como cualquier proyecto de esta naturaleza, pero ninguno que haya eh, estremecido al país, ningún error garrafal, ninguna imprecisión histórica que nos haya provocado eh, situaciones, no hay demanda, no hay <risa> Claro, esto, claro. Esto, esto ha sido eh, una experiencia, eh, yo creo que, eh, muy, muy rica, muy rica en términos de, de la vivencia, y, y lo más lindo que tiene el ala clara es que, es un, es un diálogo bien natural, bien fluido. Ustedes dos le imparten una dinámica. O sea, esto es como el agua y el aceite. Cuando uno lo mira eh, de, de lo diferentes que son, ¿verdad? Por los trasfondos y por, por sus preparaciones y demás, y cómo se complementan. Que eso de por sí eh, eh, le añade a una tranquilidad a quien está del otro lado, ¿no? Eh, porque abre una puerta ahí de, de, de una cercanía, de una confianza, al mismo tiempo que se está hablando de cosas y eh, asuntos eh, realmente importantes para el país. Eh, yo creo que de verdad, eh, eh, y, y, y, y el que me escucha dirá, bueno, ya está bien, es eh, comprometida con el proyecto y, y, y no voy a decir otra cosa, pero yo veo muchos likes, yo veo muchos likes, produzco muchos likes también como parte de mi profesión. Y, y esta es una escuelita. Yo creo que nuevamente eh, sentamos ahí las pautas para hacer algo bien hecho eh, y que ha marcado. Así que nada, yo creo que estamos de celebración. Si, si estuviéramos en claridad estaríamos cantando feliz cumpleaños. Bueno, yo tengo aquí un muffin porque Rafa había dicho que cuando llegamos al, al cumpleaños íbamos a tener un, un muffin. La realidad es que, que, como soy yo solamente la que se lo va a poder comer, no lo compré. Es literal, es un mini muffin. Voy a prender aquí el, el, la velita porque le compré una velita y todo. Así que que, que, vengan, que vengan muchos tiempos más buenos para el periódico, sobre todo eso es, es mi deseo, voy a, sobrar, voy a sobrar aquí la vela. Y bueno, yo también agradecerle al periódico por, por este espacio que, que me da, yo estoy muy contenta también y tengo mucho que agradecerle a Claridad. Supongo que a Elga le pasa igual, esto ha sido, y menciono a Elga porque pues somos contemporáneas, eh, aprendemos, ¿verdad?, de esta gente, que de esta familia que nos rodea. Totalmente. Eh, para mí, Claridad, o sea, la gente cuando dice, tal lugar es mi casa, usualmente es una metáfora, en mi caso, en mi caso no. O sea, mi padre me llevaba de chiquita literalmente todo el tiempo a Claridad, así, muchas, muchas horas en el sótano aquel en la 26, con un micro micro mundo de cigarrillo eh, como <risa> un cigarrillo que quedaba permeado por el tiempo, no obviamente no había cero conciencia de del, ¿cómo es? Del, del humo ajeno lo que sea, pero una niña de cinco años, pero claridad es, es, es mi, o sea, es mi casa en tantos aspectos que, o sea, sí desde de, primera memoria de niña de claridad, no estando físicamente en todos los festivales eh, o sea, ese domingo por la noche sagrado de papi escribir y bueno, ha sido, ¿verdad? Un, un, una gran gran gran responsabilidad, pero también un gran gran gran honor este seguir escribiendo, empezar a escribir y colaborar con Claridad el otro día, tenía aquí haciendo resaca en casa y encontré, bueno, antes no no no obviamente no había Claridad en línea, así que cada vez que yo contribuía y me di cuenta que he escrito había escrito muchísimo más de lo que me acordaba. Los recortaba, así que los tengo todos en un en un cartapacio, tengo uno de, la, de las olimpiadas del Atenas yo escribiendo porque me gustaban los Juegos Olímpicos hace mil años, <ríe> pero no, Claridad bien. para mí es, es, es una escuelita también como dice Madre para mí, a mí me encanta escribir en Claridad me encanta escribir de deporte, me encanta escribir de otras cosas y, y ha sido un año muy interesante, me disfruté de hecho muchísimo la serie de entrevistas así que gracias a Lida por dejarme hacerla, pero honestamente volvemos ¿verdad? Rafa entiende el que el que, el que que es enfermo el deporte, le gusta sí. el deporte, así que yo estoy muy, muy contenta con el regreso del deporte y ha, habrá otra oportunidad para volver a entrevistar a gente, pero me encanta ver la gente jugar y yo creo que um, lo de la lo de la Selección Nacional Femenina eh, sí. eh, también le doy crédito a papias Jaime Cólova y a toda la gente que mantuvo el periódico que siempre se le dio cobertura al deporte femenino puertorriqueño en estas páginas, así que yo creo que eh, to, todo cae todo perfecto hoy, así que no hay, no, hay, no hay dos temas, hay un tema hoy. Oye, Elga, perdona, perdona, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, okay. pero Elga, tuviste los Juegos de Corea cuando fue el primer, la, el primer país que abrió los, los parques eh, sin público, entonces jugaba la Liga de, de Corea eh, y, y, era, y era como decías al principio, el sonido del público, el sonido de... Aumentaban el volumen cuando había una jugada y no había nadie en el estadio, entonces una sensación como de que el mundo se había acabado y estábamos en una especie de... Totalmente, eran como zombies, ¿no? Era el apocalipsis, pero como zombies. O cuando tú, de momento, el año pasado incluso con la pelota y la NBA que se jugó. Sí. y la burbuja en Puerto Rico. esas caras así, o las caras así... Le salió un bebé gigantesco. Era, era bastante. Difícil, ¿no? entiendo, que, entiendo el esfuerzo, ¿no? entiendo las pregrabaciones de aplauso, de, de público, pero nada, o sea, estoy viendo la Eurocopa y todo ahora y, y nada como tener aficionados. Claro, y, claro, obviamente, sí. todos estamos totalmente de acuerdo que la salud es lo primero, pero. Sí, una pena gente, una buena que sea todo. fan de los Yankees, pero bueno, las cosas son así. O sea, <risa> Bueno, gente, pues, nos vamos despidiendo ya llevamos aquí una hora yo voy a poner de fondo la, la plena nuevamente eh, y bueno anunciar o recordar ha pasado por los cintillos eh, las maneras en que se puede contribuir, seguir contribuyendo con el sostenimiento de este periódico eh, ATH Móvil, eh, Paypal accediendo al documental en Vimeo eh, la Claritienda, Clarit Maribel Siempre está por allí disponible para atender al público en un horario pandémico pero estamos aquí en las sedes así que sin más te visiten esta esta y otras transmisiones en el canal oficial de Claridad en YouTube gracias Elga y nos gracias, vemos. gracias a Lida y felicidades a Gabriela y a Rafa y felicidades a todos gracias. espero verlos el festival ojalá que sí gracias Adiós, hasta luego y gracias